En el marco de los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones es de destacar el, el impacto que tiene la universidad dentro de la vida de cada estudiante, de cada docente, de cada no docente. Y en particular en, en mi carrera, que me permitió estudiar Administración de Empresas, que era lo que amaba, recibirme, poder ser docente de esta Casa de Estudios en una materia que a mí me encanta, que es Administración Estratégica. Y a partir de ahí mantener esa relación con la Facultad. Actualmente soy directora de la Incubadora, estoy haciendo una maestría en la Facultad de Artes de Oberá, que complementó la experiencia profesional que estaba teniendo y la verdad que es de destacar cómo, cómo la Universidad a través de sus servicios, de ser pública, de ser gratuita, de ser de calidad, permite que todos nos desarrollemos como profesionales, como personas, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito de los amigos, de los colegas. Nos permite crecer, nos permite aprender cosas nuevas. Así que, bueno, felicitaciones a la Universidad por estos 50 años, que la verdad que es un gran mérito de muchas personas que se unen para lograr esto y que sigamos así, que podamos seguir por muchos años más.